¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Eh, le decía yo aquí en las historias, miren lo que anduve cazando, prácticamente lo casé así de aquí está, y aquí realmente está. Leobardo Rodríguez Juárez, ¿cómo estás? Bien, Erika, pues sí, ahora sí nos habíamos ¿Estás? escapado varias semanas Sí, no, pero estás en redes sociales, vas, vienes, regresas Sí, llevamos varias semanas de no estar, bueno, de no venir a los conjurados ¿no? ¿no? Ya desde hace como un mes que ya habíamos quedado que venía Y sí. por una u otra cosa, pero ya estamos aquí Ya. Ya, ah, ya hasta que se me hizo, <risa> va a llover ya ah, no, ahí, ya, ya llovió ya, incluso. Ya llovió y iba a llover otra vez. Cayó hasta granizo allá por Cuauhtémoc ¿sí viste? Eh? No, estaba en el centro, en Ay. el centro llovió, pero no tan, tan fuerte. No, o sea, hasta no. granizada, pues es que ya llegaste. Ya estamos ya. aquí, ya estamos más cerca de Cuauhtémoc A ver, Leobardo <risa> Rodríguez Juárez, hay muchísimos temas que yo preguntarte. Eh, me quiero centrar en uno, que es, ya se dio, eh, ya se dio la convocatoria para renovar la dirigencia de Moreno. Y esto ha, ha sido aquí en Puebla, un, haz de cuenta que destaparon un agua mineral agitada y entonces ya salió todo mundo. Sí, cuando no había convocatoria ya era una agua mineral agitada. Así es, ahora imagínate, ahorita ya se hizo una regazón. A ver, eh, sin embargo, eh, quien hizo al, algunas declaraciones sumamente importantes, puntuales y que sí quisiera yo cotejar contigo pues es del gobernador, o sea, pues el gobernador es el gobernador claro. y ya hizo algunos comentarios respecto a esta renovación. A ver, eh, yo sí quisiera saber cuál es su opinión acerca de eh, cuál es la situación de Morena Puebla en cuanto a que si sí era ya muy necesario hacer esta eh, renovación de dirigencia, o bien podría haber aguantado o, o ¿qué pasó? porque incluso muchos de eh, la 4T muchos uh -huh. de ustedes sí se sacaron de onda de ok, sí va a haber una convocatoria salió la convocatoria y algunos se quedaron así sorprendidos porque pensaron que se iban a seguir derecho ya con las dirigencias que había a ver, ¿cuál es la situación actual de Morena? a tu consideración tú que lo vives todo tu mira, eh, ya había una urgencia legal a nivel nacional, de renovar los órganos de dirección. Eh, cada, cada entidad federativa vive una circunstancia distinta. ¿no? Puebla tiene claro. una particularidad eh, que ha estado de proceso en proceso electoral y que había complicado la renovación de la dirigencia. Hoy tenemos una dirigencia asumida por eh, Aristóteles Belmont que ha hecho un trabajo muy digno, hay que decirlo. Eh, con toda puntualidad, desde mi punto de vista Aristóteles ha hecho uh -huh. eh, lo que le toca en esta tarea de encargado Giras de la... validando estructura, conociendo a los compañeros, compañeras del interior del Estado porque ese era un reclamo también que había por parte de la militancia que, que, que durante todo este tiempo que ha habido intermitencias en la dirigencia pues se le había abandonado al, al uh -huh. militante y, y bueno, creo que Aristóteles ha hecho este trabajo, me parece insisto, un trabajo muy digno, pero eh, si bien es cierto que es sorpresiva la convocatoria, pues venimos hablando de ella desde hace varios meses. no Es sorpresiva por el momento en el que eh, se, se publica, pero en Puebla se ha venido discutiendo hace muchos meses la necesidad de tener un método de selección de, de, de los órganos de gobierno, eh, de la renovación de la dirigencia estatal, pero no solamente se van a renovar es en todo el país, pero en el caso de Paula también no solamente se van a renovar la, la, la dirigencia estatal, sino se va a renovar el consejo estatal, se van a renovar eh, la presencia de los consejeros nacionales, es decir, es la renovación completa de los órganos de dirección y creo que eh, es importante que se dé ahora para que ya el partido tome un rumbo eh, sólido, consolidado, rumbo a la, a la elección del 2024 y creo que va a ser un ejercicio muy interesante también porque la convocatoria apremia algunas circunstancias que también van a poner a prueba al, al propio partido y creo uh -huh. que es un reto muy interesante que, que, uh -huh. que, que también eh, vamos a ir viendo cómo los diferentes actores o referentes del partido van asumiendo esta, esta posibilidad de fortalecimiento. Yo creo que eh, viene bien, viene en el momento correcto porque de otra manera también los, los plazos electorales y no ya muy pronto eh, el calendario electoral de la renovación de las gobernaturas del Estado de México y de Coahuila va a estar encima Ajá. y entonces vuelve a complicar sí. entonces tenía que hacer ya y creo que pues ya en marcha vamos a ir observando cómo se desarrolla. De acuerdo, a ver pues vamos a entrarle ahora ah. sí a la carnita a ver, hay ya eh, eh, algunas críticas de medios nacionales obviamente están haciendo la crítica a una estructura nacional de sí. Morena, de que el padrón no está bien, que está viejo, que no está actualizado y que ahí, pues ya sabes, que pudiera haber algunos, algunas mañas, ¿no? de quienes están eh, al frente, quienes sí. van a estar al frente de esta renovación en diferentes entidades. A ver... ¿Cómo está a tu consideración el padrón en Puebla? Mira, el, el, el tema del padrón ha sido también un punto de discusión sí. desde hace Uf. mucho tiempo, desde que Jacob Polensky era la dirigente nacional sí. y, y ha sido muy polémico, incluso también en el estado de Puebla ha habido polémica con uh -huh. el tema del padrón, incluso a nivel nacional se tomó la decisión de detener la afiliación desde hace mucho tiempo, justo para evitar que se inflara el padrón, ¿no? uh -huh. o justo para, para evitar uh -huh. las infiltraciones este, en el propio padrón. Si sí es necesario, por supuesto, renovarlo, si sí es necesario este, ponerlo a, al día y en este ejercicio también se va a permitir esta posibilidad de que el propio día de la elección del, del, del, del Consejo Estatal, Congreso Estatal, que es el 6 de agosto, este, perdón, desde los congresos distritales se va a abrir la posibilidad de reafiliarse o de afiliarse al partido y eso también va a dar la posibilidad a ir actualizando el padrón rumbo al 2024 es otra de, las, de los temas también ya legales que se tenían en, en puerta a nivel nacional y este va a ser ese ejercicio, es decir, va a ser una jornada de elección y de afiliación. Ah, ¿cómo crees? Sí, va a ser una jornada de elección y de afiliación. Entonces, okay. vamos a terminar la jornada con un padrón, mm. con gente que se reafilió, con gente que se afilió y con gente que estará participando en los órganos de gobierno. Entonces, sí, le va a dar mucha certidumbre porque justo también se planteó eh, en los considerandos de la convocatoria, se habla, sí, por las propias condiciones de la pospandemia, hay que ser cuidadosos, o sea, previamente las elecciones en Morena se daban con, con asambleas, sí. hay que cuidar un poquito ese tema, eh, porque además está habiendo un repunte, eso también es real, hay un repunte en los casos de COVID a nivel nacional, el caso de Puebla no es la excepción, y se, va a dar el, se van a dar los métodos de selección de forma directa, es decir, va a haber una urna, van a, va a haber sedes establecidas para que quien decida afiliarse a Morena en esta jornada, pueda participar en la elección de los este, órganos de gobierno. A ver, pero aquí yo tengo algunas dudas. A ver, eh, es decir, todos los de la 4T, todos los morenistas que quieran participar para elegir consejeros, primero son los consejeros, ¿no? Así es. Ok. Los consejeros distritales. Distritales. Son 15, 15 distritos. 15 distritos por cada distrito, hasta 200 hombres y 200 mujeres. Perfecto. Hasta, no no Ajá. necesariamente tiene que dar los 200, lo que se definió también en la convocatoria es que en el histórico este de las elecciones que han vivido en Morena, eh, el máximo de registro llega a los 200. Por eso se establecieron hasta 200 hombres y 200 mujeres por distrito local, ya. de federal, perdón. Ok, federal. Entonces... Pero para ir necesitan acreditarse como morenista, o sea, necesitan una credencial o cómo es esto. No, no es, la, la Comisión de Elecciones, que también tendrá que constituirse de manera puntual en cada entidad federativa, tendrá que hacer la validación de, de diversa documentación. Mira. Eh, también se está priorizando la participación en la elección de los cuerpos uh -huh. de gobierno, de los órganos de gobierno, a la militancia, uh -huh. a, a los morenistas fundadores, a los morenistas que formaron este partido desde uh -huh. que era movimiento, ¿no? desde antes de ser el partido político, que era movimiento social. Eh, porque esa también ha sido una de las de, las, eh, de los sentimientos que se han recogido, ¿no? que, que los morenistas fundadores... Eh, a veces son relegados de la toma de decisiones, sí. entonces lo que se está buscando ahora es fortalecer esta militancia originaria y la militancia que se ha ido sumando a lo largo de los años, uh -huh. ¿no? eh, a, a quien acredite que efectivamente lleva ya un periodo importante de eh, militar o de simpatizar con las ideas que le dieron forma a este movimiento, uh -huh. este, porque otra de las cosas que se va a hacer también, Erika, en este proceso o la convocatoria prevé es la actualización de los documentos básicos de Morena. No se cambian los valores, no se cambia la estructura ideológica, pero sí se modernizan algunas propuestas que deben estar contenidas en los documentos básicos para adecuarlas a las nuevas realidades del país. Como ¿no? la selección de candidatos. La selección de candidatos va a seguir siendo por el método de encuesta. Ese no se va a modificar. Ah, okay. Todos los candidatos y candidatas que, que compitan en el próximo año en Coahuila, en el Estado de México y en el 2024 en la renovación de prácticamente todos los espacios eh, políticos tendrán que salir de una encuesta. El mejor uh -huh. o la mejor posicionada serán este, quien abandere al movimiento. Okay. Este, eso, eso no se va a modificar. Eh, pero sí se va a fortalecer, también lo que se plantea es que va a seguir siendo la encuesta porque se considera que la encuesta es el, el método más inmediato para conocer qué es lo que opina la ciudadanía, este, uh -huh. recoger el, el, el sentimiento del pueblo pero bueno, esa será una, una, una actualización que okay. serán los documentos básicos también A ver, me estabas comentando, uh -huh. a ver, si yo soy morenista y quiero ir a votar ¿qué tengo que tener? Sí, hay, hay documentos que la convocatoria prevé, Una es la constancia de afiliado o sea, si sí ha habido procesos de afiliación a Morena desde que es partido político, uh -huh. insisto, se cerró a nivel nacional, recordarás eh, a finales del 2017 se cerró uh -huh. el, el, el registro y después bueno todo lo que ya hemos comentado. Entonces, quien, quien esté afiliado este, eh, al partido y tenga su constancia de afiliación, con eso puede documentar que es un militante Morena. Pero hay uh -huh. otros documentos como una credencial de que se de que en algún momento participó como protagonista del cambio. Acuérdate que también en la conformación del movimiento uh -huh. Quienes hemos participado en esto En algún momento hemos jugado el rol de protagonistas del cambio O que hayan pertenecido ha participado en alguna fase del gobierno de los gobiernos legítimos del presidente okay. concretamente recordarás que después de la elección del 2006 cuando el, el, el, el PAN se roba la presidencia de la república uh -huh. este, se constituye un gobierno legítimo que también uh -huh. con, que representó un movimiento a nivel nacional y si sí se participó en las asambleas este, eh, nacionales, okay. en las convenciones nacionales democráticas Ajá. o la inscripción propiamente al gobierno legítimo se, do, se presenta la documentación al momento de externar la intención wow de participar y también esta comisión determinará si es suficiente o no para considerar la militancia ¿Por qué esto es importante porque quien logra acreditar esta militancia podrá ser votado es decir podrá registrarse y participar como consejero distrital okay. o como congresista estatal o incluso participar en la renovación de la dirigencia estatal okay. pero tendrá que acreditar esta militancia esta jornada de reafiliación y afiliación que se dará eh, prácticamente en el mismo momento, este, permitirá que la ciudadanía, que el pueblo que decida en este momento afiliarse a Morena, pueda hacerlo, tenga Ajá. su constancia de afiliación, se actualice el padrón, pero no podrá ser votado, o sea, no podrá, los nuevos afiliados no podrán participar, los nuevos militantes no podrán participar en el proceso de renovación, más que okay. votando por las fórmulas que ellos consideren son las más... Este, eh, consideren de su mayor simpatía, entonces... Se escucha como un poco como, como eh, eh, rebuscado, ¿no? Sí. Sí, o sea, eh, ¿no era mejor hacer un padrón de afiliación como hacen ¿no? históricamente el PRI o el PAN, lo que sea, y sacan una, una credencial? Se dará este proceso de credencialización, pero el proceso de afiliación tiene que ser también muy pronto, muy rápido, una jornada nacional por los plazos, insisto, de los procesos okay. electorales en Puerta, sí. si no ya no va a dar tiempo, okay. entonces también tiene que darse esto muy rápido y, y el partido consideró que el, el, el momento Así. idóneo sea esta, Así. y yo creo una que vez. viene bien, o sea, mira, quien quiera participar en Morena tendrá que estar muy atento a, la, a esta renovación, ¿no? porque es una discusión que está en el, el, el, en el uh -huh. público en general, hay mucha inquietud, mucha sí. eh, expectativa por afiliarse a Morena. Hay mucha gente que nos pregunta de manera permanente cómo me afilio al partido, cómo, sí. ¿cómo, cómo, cómo me, me muestro mi intención de, de formar militancia dentro de Morena. Esta es la gran oportunidad. Creo que el gran reto para las comisiones estatales, elecciones, encargadas de la organización de la elección, será justamente que la logística esté muy bien cuidada, para que logremos los objetivos el, el, el día que, que se ha planteado para esto. Pero creo que es una gran oportunidad para el partido. Por eso okay. te decía, es un gran reto, sí, porque nos pone a prueba como, como organismo político, como institución política en una organización de una elección de este tamaño. Pero no podemos esperar menos si estamos hablando del partido más es grande decir, de México. Claro, Es decir, en Puebla van a participar muchos poblanos ¿no? que eh, eh, tengan en su corazón el, la 4T. Pero, no hay un padrón establecido. Tenemos el último padrón, el que… Pero, el, no sé, está como muy ambiguo. Bueno, sí, sí eso no es un padrón actualizado, pero exacto. sirve de referencia para quien quiera participar, para ser votado. Es decir, la gente que está en ese padrón, es uh -huh. un padrón que sí, des, desafortunadamente, no ha sido actualizado y tiene uh -huh. un rezago muy importante… Este, ahí ahí está la lista de quienes podrán acreditar este su militancia con la constancia de afiliado okay. ahí tenemos un primer documento uh -huh. y pero para nos... votar? pero quien quiera votar no, o sea, un militante no, para, para que... quien quiera votar si yo determino en ese momento ir a la asamblea participar y no estoy este, afiliado en ese momento me puedo afiliar en ese momento te wow. puedes afiliar y en ese momento puedes participar okay. ese es lo novedoso del mecanismo Okay. Eso es lo novedoso del mecanismo. Se oye para, como, como muy... Para como, votar okay. hay que afiliarse. Acuérdate que también hay reglas de afiliación. Ajá. Eso también ya lo está previendo el partido. No puede llegar un militante del PRIAN-RED. ¿no? Este, es y, me, me quiero ¿Es afiliar a Morena. No, acuérdate sí. que hay un padrón nacional que está validado por el INE, en el cual se sí. hace el cruce inmediato y si aparece en otro padrón no podrá que es, además es un padrón ah. público, ¿no? O sea, tú puedes ya. entrar a, la, a sí, buscar sí, sí, sí. y este, este, este, Erika Rivero, además, pero, es, pero, pero ándale, pero si dice no, es que yo ya no quiero estar ahí, a mí me anotaron. Estos cantados tienen que estar ya previstos por la comisión, por la, por la comisión organizadora, porque no puedes, ya, eh, eh, no puedes afiliarte un okay. partido si estás afiliado okay. al otro. La, la, la renuncia, renuncia, también se, se existe esa figura de que yo puedo renunciar. A, mi a una militancia política, este, pero hay un proceso, hay que sí, eh, claro. externarlo ante la propia institución política, ante el ante el INE, y que también se ha dado, a ver, en Puebla, por ejemplo, este, que se dio la afiliación histórica del PRI, ¿no? El, el, uno de los estados donde más afilió el PRI fue en Puebla, ¿no? Este, pero hemos recibido muchos comentarios de que afilian estudiantes, de que vas a hacer tu servicio social y afíliate al PRI, te lo libero. Entonces, si tú te das cuenta que estás afiliado a un partido uh -huh. este y, okay. y, y no quieres participar, okay. ah bueno, ya me afiliaron sin mi autorización, okay. pues voy, me, me apersono ante las autoridades electorales y renuncio a esa militancia que yo no elegí. Lo mismo acá, o sea, te tendrás que demostrar que no participas o en otro partido okay. político. Si sí, es un proceso complejo, por supuesto, no sé si rebuscado, como dices, pero sí complejo, que requiere mucha atención. Pero sobre todo dedican, requiere mucha solidaridad de todos los que creemos en este proyecto. Okay. Creo que todos los que participamos en Morena, creemos en los valores, en los principios de la Cuarta Transformación, tenemos una obligación. Antes que participar, tenemos la obligación de cuidar el proceso, uh -huh. de cuidarlo con responsabilidad, de con solidaridad. ¿no? Eh, si, si me preguntas, eh, bueno, que no me has preguntado, pero yo me anticipo, eh, mi intención de participar en este proceso es fundamentalmente de ir a votar por mis fórmulas distritales, de ir a votar este, en la instancia estatal para elegir a la dirigencia, este, para que quede claro. Entonces, con esa tranquilidad de que tu servidor solamente quiere que el proceso sea, como muchos morenistas, o como todos los morenistas, queremos que el proceso sea transparente, pulcro, y que permita tener un partido más fuerte, con una dirigencia también eh, legítimamente legítima y legalmente electa que nos permita insisto transitar a la siguiente aduana electoral que parece lejana, pero ya vemos que el tiempo corre Hola. corre sin darnos cuenta de es que era la sí. canción. Leobardo Rodríguez Juárez no va a ser, no va a ser, no, no vas a buscar ser ni consejero ni parte de la dirigencia y obviamente uh -huh. de la dirigencia. Uh -huh. Tenemos una tarea, Mira, es que últimamente recuerdo mucho un dicho de mi abuelita, este, de allá se los recordé en, el, en la comisión de patrimonio y, y, y lo recuerdo mucho. A ver, si estamos, tenemos una tarea ahorita asignada, uh -huh. ¿no? Eh, que, en el que caso, servidor es regidor. Hay que cumplir con esa tarea, ¿no? este okay. de, coordinador de, de, de regidor. De, además, de. coordino a, a la fracción, coordino a mis compañeros. Este, entonces yo tengo tarea, tengo mi obligación partidista de fortalecer a la institución, de ayudar, de solidarizarme, de si me toca cuidar una casilla y voy a estar, si me toca este, formar ahí en la fila los yo voy a estar, yo, yo soy, yo lo he dicho, un soldado del partido. Pero el dicho, nada más para que no se pierda el dicho de mi abuelita, ¿no? A ver. Cuando decían, oye, tú todavía no terminas el bocado y ya te quieres meter otro, ¿no? Sí. Y así pasa, yo lo traigo mucho en estos días. Ay, porque, ay, ay, o muchos sea, políticos hay mucha gente eso, que ya. están masticando una cosa y todavía, todavía no terminan de masticar, dice mi abuelita, ya te quieres meter otra cosa, claro. boca, ¿no? Y yo creo que primero, a ver, cumplamos con lo que estamos haciendo, con lo que nos encargaron a varios, a muchos, porque hay mucha gente que participa en el partido que no recibe una remuneración pero nosotros tenemos el privilegio de servir una remuneración por nuestro trabajo en el caso personal que a mí, además me gusta pues hay que hacerlo bien y hay que enfocarnos ¿no? yo no yo no, yo no creo que haya un trabajo yo no, yo no veo a cualquier poblana, poblano, mexicano, mexicana que tenga un encargo, una tarea, un empleo que esté, esté, esté cobrando un saldo por hacer una tarea y esté pensando en el siguiente me Ajá. parece una grave irresponsabilidad pero bueno, yo lo Y no creo. te sale bien. Y no, me y no, sí, bueno, a mí menos me sale bien estar en, en, en dos a casas, todo ¿no? Todo mundo. Exactamente. Bueno, ¿no? bueno, bueno, ya tocaste otro tema. Menos, <risa> bueno, pero es el No es el peor, ¿no? Sí, no, no, no, tarde, temprano, todo se sí, sabe. Todo sale mal. No rindes igual. Todo sale mal, todo sale mal. Entonces, por eso, mi, mi llamado eh, y con los compañeros, compañeras que he estado platicando en estos días, ya una vez que salió la convocatoria, es que actuemos con mucha solidaridad, con mucha generosidad con el partido. Creo que eh, más allá de que eh, todos y todas puedan aspirar a formar parte del, de los órganos de gobierno que seamos muy responsables muy solidarios y muy generosos con el partido que es lo que representa lo que por lo que luchamos y lo que pregonamos todos los días en nuestros discursos okay. no los principios de la 4T entonces creo que si nos conducimos todas y todos con esta lógica vamos a salir muy fortalecidos de este de proceso acuerdo. oye Leo, a ver el gobernador Barbosa dijo acerca de esta renovación que si eh, el, el padrón ¿no? es confiable, entonces la renovación va a ser creíble. Esas son las palabras que utilizó exactamente. ¿Consideras que esto sí se va a poder cumplir? Tenemos que lograrlo. Eh, yo coincido con el gobernador. Por supuesto que, que el padrón de un partido político es el documento rector para saber cuántos afiliados y cuántos este, militantes tienes. Previendo esta circunstancia desafortunada de la desactualización del padrón, eh, se está eh, cubriendo con esta, eh, esta posibilidad de, de lo que te decía, la reafiliación y afiliación en esta gran jornada. Entonces, va a terminar, vamos a terminar también con un padrón muy confiable. La, ¿qué, ¿Qué certeza vamos a tener después de la jornada de los morenistas, este, después de la jornada de elección? Es que vamos a tener un padrón que votó quien está en el padrón. Uh -huh. O sea, tú para poder votar tendrás que estar afiliado okay. y tendrás que manifestarlo personalmente okay. con un formato específico, con tus identificaciones, este, con las manifestaciones este, conducentes y entonces la certeza que tendremos es que en el proceso habrán participado todas y todos aquellos que han manifestado su intención de participar uh -huh. en este partido. Y creo que eso le da mucha confiabilidad al padrón. Eh, coincido con el gobernador. Si, si en la jornada algo no nos funciona ¿no? Este, y este proceso de afiliación y reafiliación este, se le ponche una llanta, pues sí habrá cosas que, que, que observar. ¿no? Coincido absolutamente con esta afirmación porque la única manera en la cual una elección sea confiable es que tengamos la certeza de que votaron los que tenían que votar. Ok, a ver. Otra de las precisiones que hizo el gobernador fue de que es necesario para Morena abrir espacios para los ciudadanos en las candidaturas. ¿Tú coincides con eso? Te lo pregunto porque también hay una parte de estos morenistas que estaban desde el movimiento, que han sido, a veces han sido relegados cuando es el momento de repartir las candidaturas. Claro. Entonces, a ver, ¿cuál es cuál es tu sentir respecto a esto? Mira, eh, también coincidente, porque eh, si bien es cierto, ahorita estamos hablando de la renovación de la dirigencia y de los órganos de gobierno, pero también es cierto que, que Morena, por el, la dimensión que ha adquirido, eh, insisto, es el partido más grande de México, es el partido de México, es el partido del pueblo, eh, requiere candidaturas muy serias, muy competitivas, porque estamos ya en una arena que no solamente es la, la discursiva, no solamente es la del de, la de la, la, activismo, es una, es un, estamos en una arena en la cual tenemos que tener candidatos y candidatos muy competitivos. Pero ojo, sí por supuesto coincido en la necesidad de abrir espacios a los, a los, a los ciudadanos, siempre y cuando el ciudadano o ciudadana que, que pueda medirse en una encuesta para competir por, bajo el siglado de Morena, este, sea mucho más competitivo que uno de los militantes de Morena. Punto número uno. Segundo, que no podemos, lo que sí creo y, y, y, hay, y, y, y entiendo que el gobernador también se ha manifestado en ese sentido, no podemos tener candidatos o candidatas que no coincidan, no profesen de manera contundente los principios de la cuarta transformación, los principios de este movimiento. Lo mismo tenemos que exigirles a los ciudadanos, ¿No? Que, si, que si van a competir bajo el siglado de Morena, estén muy conscientes y que además haya evidencia en su trayectoria de que comparten y profesan los principios de la Cuarta Transformación. ¿no? ¿Por qué es, es importante decirlo? Porque en la fundación de Morena, y eso permitió que varios y varias que participaron o participamos en otras fuerzas políticas en otro momento, pudieran incorporarse al, al, al, al movimiento, justo para ir fortaleciendo este, la dinámica del partido político, porque viene a ser movimiento. Pero en este momento ya tuvimos varios años en los cuales los propios cuadros de Morena se han ido formando y el llamado que se ha hecho y, y me parece un gran acierto por parte de la dirigencia de Belmont y en la cual este, nos hemos sumado a, a participar, a que los, que los militantes hagamos trabajo de tierra, trabajo de campo, que caminemos, que que armemos comités, que armemos grupos de apoyo, que sumemos nuevos simpatizantes y militantes al partido. En la medida que los, los militantes de Morena hagamos eso y que además nos fortalezcamos en cuanto a perfiles para uh -huh. legislar, para por eso existe el Instituto Nacional de Formación Política, que es una preocupación de la dirigencia nacional prácticamente desde la fundación del partido. Okay. O sea, Sí, al principio hubo oportunidad de que se sumaran nuevos cuadros eh, o cuadros externos. Ajá. Hoy ya tendríamos que tener a nuestros propios cuadros formados, insisto, quien quiera ser legislador, legisladora, quien quiera ser eh, o competir por un puesto ejecutivo, et, et, et, etcétera, debe tener ya una formación eh, y que el partido ha brindado estos espacios de formación. Entonces sí, por supuesto, que se abran los espacios a los ciudadanos, eh, porque también hay que reconocerlo, no es como, como en el fútbol, uno quisiera que jugaran puros mexicanos, uh -huh. este... Por eso yo le voy a las Chivas, no porque ahí juegan puros mexicanos. Uh -huh. Pero como aficionado a las Chivas, pues a veces vemos que es muy complicado porque no todos los mexicanos este, que juegan en las Chivas son los más competitivos y sufre uh -huh. mucho el equipo. Lo mismo acá, creo que este, tenemos que ser conscientes que habrá algunos espacios, no, no puede ser la generalidad, algunos espacios en los cuales alguna candidatura externa, que además está prevista también, no o sea, no es este, algo que, que Morena haya cerrado. Existe la figura de la candidatura externa, existe la figura de las candidaturas ciudadanas, existen las figuras de las candidaturas que cumplen con las acciones afirmativas de los grupos minoritarios. Es decir, ya existen los caminos para que Morena abra los espacios a los ciudadanos o a los, a los perfiles externos, pero que cumplan estas características. Uh -huh. Que el perfil externo sea sustancialmente más competitivo con perfil de casa y que esté perfectamente alineado a los principios de la cuarta transformación que tendrá que ser la evaluación eh, primaria que se tiene que hacer a todos aquellos que, que, que quieran o queramos participar en Morena. De acuerdo. A ver, ya tengo aquí, varios. Y hay mensajes. Sí. Lina Monroy te manda saludos. Sandra Sánchez Montiel nos está viendo. Saludos, Sandra. Andy Lesama. Saludos, regidor. Cristian Arellano. Siempre es interesante conocer el punto de vista de Leobardo Rodríguez, Ignacio Callejas. Yo tengo mi credencial... La primera que otorgaron, la que se daba eh, cuando Morena surgió como movimiento. ¿Puedo participar ese, ese para es un... votar y ser votado sí. para formar parte de la estructura de Morena? Claro, o sea, por eso les decía, son los documentos en los cuales se va a, a avalar o se va a, este, a documentar, váyase la redundancia, uh -huh. la militancia de Morena. Una es la constancia de afiliación, pero no solamente la constancia de afiliación, sino hubo otros documentos este que, okay. que, que, que dan fe de la participación desde los gobiernos legítimos desde uh -huh. de la participación como protagonistas del cambio las diferentes etapas en las cuales ha habido afiliación al movimiento eso es, por supuesto que, que, que avala y que da la posibilidad a que okay. participen para votar y ser votados yeah, ¿no? bueno. con esa intención eh, recalcar en eso erika con, con la intención justamente de que participen los militantes no porque ese es una de las de, de los de los reclamos ¿no? que que, que se ha hecho a un lado a los militantes, militantes, por abrir el espacio a perfiles externos. Entonces, ahora quien eh, documente esta militancia de manera este, formal, que tenga la prioridad por encima de los nuevos afiliados. Pero que los nuevos afiliados, que en esta jornada darán muchos, también vayan construyendo esa historia de militancia, de porque eh, pues la, la Cuarta Transformación... Este, sigue, la cuarta transformación va no y Dice, entonces necesitamos crear muchos cuadros Paula Juárez, ¿dónde podemos afiliarnos regidor? Eh, va a ser en las asambleas, eh, va, ahí es donde creo que tenemos que ser muy solidarios, tenemos que ir informando en cuanto tengamos ya los detalles de la logística, de la elección, del proceso de afiliación, refiliación, Es como irse a vacunar. Nos van a decir nada más en dónde pues y dónde la, se hora. El, el centro, la la asamblea y ahí hay El que, centro de vacunación, haz de cuenta, así, y ahí va a ser la asamblea y ahí... Pero hay que estar listos y lo vamos a ir informando yo en mis redes sociales y en las diferentes tareas que hagamos en estos días previo a las asambleas. Vamos a ir informando dónde se dará. La afiliación. Iván, Iván Rosas, Fabián Pastrana, Andy Lezama, Ernesto Aguilar Jordi nos está viendo. Saludos, saludos regidor Jordi. Saludos, regidor Jordi. Samantha Tolama, eh, dice este, eh, Lino García, Ricardo eh, Valentín, eh, Tia, tia Litna Rubio. Ah, sí, dice sí. saludos, regidor. Eh, Marifer Sánchez. Ale Ojeda, Nay Rojas, Pedro Gá, Juan Carlos Rodríguez, Lorena Becerril, Concepción Chávez, eh, Marichelo R. Gonzal, González, ay perdón, <coughs> Maribel Juárez Rodríguez, te está mandando saludos, sí, Lina bien, Monroy, bien. estamos listos para afiliarnos, dice. Qué bueno, hay que estar listos, eso es lo más importante. Mirna Zafra, o sea, quien vaya, lleva esto, estos documentos que tú estás ¿Estos documentos. Insisto, vamos se va a dar este proceso de información, pero estos estos documentos para acreditar la militancia. Okay. Para poder afiliarse el INE, en un formato específico que también solicita el Instituto Nacional Electoral para okay. para validar las afiliaciones este al partido y será en ese momento. Ya iremos explicando que será la siguiente etapa que, que por eso decía solidaridad de todos los referentes del partido para que nos demos a la tarea de informar cómo serán estos procesos okay. y que todos y todas las ciudadanas y ciudadanos que quieran participar en Morena esta sea la oportunidad para que se puedan afiliar. Pues pónganse usos. ¿eh? Eh, eh, Griselda este Gisela, perdón, Reyes dice, la renovación de Morena estará sujeta a un proceso transparente. Adrián Juárez y eh, Fanny Guillén dice Morena somos todos y todas a ver eh, Leobardo Rodríguez Juárez eh, ¿cómo consideras que ha sido eh, eh, esta esta dirigencia? porque ha, ha, ha sido complicada ¿no? pues hasta el momento yo me quedé que había dos dirigentes ¿no? por un lado ¿no? Aristóteles Belmont, eh, que bueno en varias ocasiones él ha comentado bueno yo estoy listo para pues sentarme con el gobernador, estaría padre, ¿no? La, primer, la primera figura de Morena en Puebla, ¿no? pues es, es, es la autoridad moral no del partido, pues yo estoy listo para sentarme con él. Esto nunca ha sucedido. Y por el otro lado, Mario Bracamonte, él pues, también se decía que era pues, líder de, de Morena, presidente del partido, y bueno... Hasta el momento... Pues no, yo hubo, no, hubo manifestación de la autoridad electoral, recientemente, no, no recuerdo, algunos días, semanas tal vez, en el cual ya determinó que la dirigencia formal... Y única en este momento es la de Aristóteles Pero Mario Bracamonte nunca dijo, sí, está bien, yo me hago un lado. Sí, bueno, pues ya es sea, un tema de legalidad, ahí sí si ya no... Bueno, ajá. Ya, ya, ya cuando los tribunales determinan, pues aunque no digan, como claro, pues claro. siempre va a decir, no quiero. Claro, ¿no? pero la forma es fondo. Entonces dices, a ver, o sea, como que, ¿no? Está como esto raro. Sí, claro. Si eres el dirigente, pues es raro que un gobernador pues, se siente contigo, aunque sea el domingo, ¿no? Porque, bueno, vamos a... a, a a dar por hecho que eh, el gobernador es muy respetuoso de Morena y de cómo se maneja el partido, pero pues él es morenista. ¿no? Entonces, eso también está raro. O sea, hay cosas que no... Veintes que no caen. A ver, ¿qué se espera de esta eh, renovación? ¿Qué es lo deseable? ¿Qué es lo mejor para el partido? ¿Qué tipo de liderazgo se necesita? ¿Y qué características debe de tener para no repetir este, este tipo de sucesos claro, extraños. Primero que, que lo que se espera es que como lo decía ya el proceso se conduzca de la mejor manera, eh, hablando procedimentalmente, ¿no? que no haya dudas sobre lo que va a ocurrir en esta jornada como primer paso. El segundo que, y yo creo que va a ser el proceso de para que elijamos a nuestro presidente o presidenta del comité es que sea un interlocutor o interlocutora válida con todos los actores políticos eh, como en todos los partidos pues hay diferentes expresiones eh, coincidimos en lo fundamental que son los valores de la cuarta transformación en, los, en, en, en el movimiento que, que fundó el presidente López Obrador pero de, desde luego que hay diferencias en, en, en, en diversos temas y eso genera diversas corrientes de, de pensamiento claro. del partido y hay que lograr esta eh, este empate de visiones, hay que lograr esta unidad. El, el, el lema del partido es unidad y movilización, y creo que a eso me refiero también que hay que actuar con responsabilidad. Okay. Eh, se da mucho en política, bueno, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero en política se da mucho, no, no, no solo en Morena, sino en todos sí. lados. Bueno, este, el Partido Nacional renovó su dirigencia y también se fueron a tribunales, ¿no? Sí, claro, claro. Este, Se da mucho de si yo no gano, eh, uh -huh. lo, el primer paso es. este descalificar al otro, uh -huh. ¿no? O sea, si yo no logré uh -huh. la mayor cantidad de votos, entonces uh -huh. el otro hizo trampa. Yo creo que, y ese es el punto de lo que me refería, generosidad en la competencia, que todas aquellas y todos aquellos que participen eh, estén muy comprometidos a cuidar la jornada, a cuidar el proceso y a respetar el resultado, desde el principio, porque también es muy dado a decir, este, eh, política, este, si el proceso es limpio, Voy a aceptar los resultados. Entonces, desde el principio estamos desacreditando lo que va a ocurrir y creo que se están dando las reglas muy claras para que sea un proceso transparente, pulcro y que nos permita ir constituyendo este, esta institución. ¿Y por qué digo que tenemos que ser generosos, tenemos que ser solidarios en el proceso? Porque es la forma que tenemos de cuidar Morena. Es la forma que tenemos de, para cuidar el Movimiento de Regeneración Nacional, que es el espacio en el cual podemos seguir trabajando bajo estos principios ideológicos. Y esa es la responsabilidad de todas y de todos. Aquellos que no cuiden generosamente y solidariamente al partido, pues no merecen estar en el partido. Y los vamos a ver si es que se dan. Y creo que también los morenistas y las morenistas harán una valoración de eso. Uh -huh. Pero yo confío, digo, eso es hablando de los escenarios que planteaste, Rica, pero yo confío eh, puntualmente que, que será un gran proceso y que podrán participar todas las expresiones y que la militancia se manifestará y elegirá una dirigencia fuerte que es lo que esperamos creo que eso es lo más importante para cerrar y poner eh, concretamente el comentario que sea una dirigencia fuerte que termine el proceso con una dirigencia fuerte con un consejo estatal fuerte eh, y que quien presida el partido quienes presidan las diferentes carteras que también se van a elegir sean interlocutores y, crean, y que creen las condiciones para realmente ir en función de esta tan anhelada unidad uh -huh. que debe darse en un proceso político, porque unidos hacia el 2024, lo digo también categóricamente, somos invencibles. Uh -huh. Morena hacia el 2024, si llega unido, si llega con todos sus cuadros más competitivos participando, eh, no tengo la menor duda que en el 2024 va a arrasar en todas las elecciones estatales, va a arrasar en la elección nacional, pero en el caso concreto de Puebla, Va a ganar, eh, va a acercar completo. Va a ganar el Estado, van a ganar las diputaciones locales, federales, las senadurías, ya, las principales así. ciudades. Pero tenemos que llegar unidos. Unidos. De acuerdo. Oye, eh, y bueno, para estos liderazgos, híjole, hay una lista como larga, ya de un montón, ¿no? Sí. De el propio Aristóteles Belmont, lo Alzar la Mano, ¿no? De eh, Alonso Aco. Alonso Aco. No También. Si este, ¿no? Carlos Evangelista. Iván Camacho, ¿no? Eh, eh, Pablo Salazar. Rosa Márquez, por ejemplo. Eh, Claudia Rivera. Recientemente le preguntaron y dijo: uh -huh. Pues ni me quiten ni me borren. ¿no? O sea. Ni me encarten ni me descarten. ¿no? Ajá, exacto. <risas> ajá, ajá. Ajá. Pero ni me anoten. Ni me desanoten. Ni, ni, ni me borren. Ándale, ándale. A ver, ¿qué onda? ¿A quién te gustaría? Mira. De todos los perfiles que has comentado, creo que todos son perfiles valiosísimos en el partido. este ¿Me faltó bueno, alguno? César, ¿no? César Adi. Creo, pero bueno, todos ellos han sido mencionados en algunas columnas, ¿no? Yo no he escuchado este a no. nadie decir esta boca es mía. No, ¿no? De, a, yo quiero, no. Este, incluso, bueno, el profesor Abraham Quiroz también vi una nota que, que, que según algún medio, uh -huh. no recuerdo cuál había también externado su, su inquietud por, por este, participar en el proceso, pues fue nuestro candidato a gobernador, entonces uh -huh. es, tiene todas las posibilidades, eh, pero todos tienen todas las posibilidades, es decir, ahí de los nombres que has mencionado creo que hay grandes cuadros, habrá que ver quién sí determina participar y, y, y creo que todos ellos pueden cumplir con estos requisitos de, de diálogo, uh -huh. de interlocución, pero se van a sumar más, más que no están en Así ah, si se van a sumar más van de, a ser un chorro de los que en su momento de los que han sumado los medios te digo yo por ejemplo la, la doctora Rosa Márquez me parece que es un perfil destacadísimo de, del partido pero yo no le he visto a ella decir si quiero ¿no? Ajá. yo no podría decir si, sí. Sí, sí. es cierto este, ese es puro como el run run el run run el propio sí. diputado evangelista que también es un cuadro valiosísimo de bueno de ninguno de todos los que has mencionado ahí de ninguno ¿no? este ha dicho si quiero uh -huh. este o no quiero Vamos a esperar a que se manifiesten y una vez que se manifiesten... ¿Cuándo? Pues ya mero, ¿no? Sí, tiempo? todavía la, la, la, la, las, las asambleas estatales, perdón, las distritales son el 30 de julio, o sea, tenemos más de un mes para las distritales y, la, y el congreso estatal es el 6 de agosto. Sí. O sea, todavía, todavía le... ¿El, el 6 cual. de agosto es cuando Sí, van. sí, sí. Ahorita la preocupación debe estar... Eh, centrada en la parte organizativa de la, sí, claro. del, del proceso, ¿no? Que no para garantizar la primera pues parte. ¿Quién va a ser y, el, y, y la parte política y de la grilla, pues ya será de los actores, los referentes que quieran participar y se irá dando... Es una pieza fundamental. Claro, y, y tendrán que irse manifestando. Y la militancia se irá manifestando también, uh -huh. de acuerdo a los perfiles. Eh, ¿Te de, gusta alguno? ¿A ti? Todos, o sea, si me preguntas, de los que acabas de mencionar, a todos los conozco. Ah, Leona todos, se quieren meter en probio. Todos son, No, es que no es una lista definitiva. ¿Qué tal si te digo yo, este, fulano pues, no? y no está Y dice, no, pues yo ni quiero, y este ya me está destapando. Ya que, como siempre lo Pero, hemos hecho. ¿Qué te gustaría? No, ya, ya definí el perfil de quien creo debe encabezar Ajá. la dirigencia. Alguien que, que dialogue, que unifique las visiones, que no se cierre a una expresión y que garantice competencia o como dicen, piso parejo para todas aquellas y aquellos uh -huh. que quieran participar en los próximos procesos electorales y para todas aquellas y aquellos que quieran hacer vida de partido. Uh -huh. Ese es el perfil. Si me preguntas quién de, de, de, de todos los compañeros que acabas de mencionar, compañeras, creo que todos lo cumplen. Vamos a ver qué digan si quiero. Y entonces ahí sí, lo que sí, también siempre me ha parecido es que en esto no puede haber tibiezas. ¿no? Una vez que sepamos quién está compitiendo, yo lo diré claramente porque me parece que es lo más honesto que puedo hacer con quién participaré con quién este, a quién apoyaré sin que esto signifique que si en algún momento apoyo a alguien y gana otra opción, no diga, ay no este ya no apoyo al partido, el partido tiene que salir fuerte y en la democracia pues se tienen este, coincidencias y diferencias en la competencia, pero okay. ya en lo importante que es ya el, el, el rumbo que tendrá el partido, ahí vamos a estar oye otra pregunta, a ver ¿Consideras? Hay algunas voces que ya han dicho, a ver, quien sea el, nuestro próximo dirigente o dirigenta de Morena, no debe de participar en un proceso electoral. Coincido. Es decir, que no sea candidato porque muchos de ahí lo agarran de trampolín como para promocionarse a sí mismos. Coincido porque es, es, es como, vuelvo a la metáfora del fútbol, es como si en un partido de fútbol el árbitro dice yo quiero tirar el penal, no, espérate, no este, el árbitro es el árbitro, y el dirigente o dirigenta del, del, del, del partido, o bueno es que en dirigente entra el dirigente masculino y el dirigente... Ah, pues este, sí, este, este, sí, sí, dirigente o dirigenta, Ajá. Este, debe tener eh, esta calidad moral para, para dirigir los procesos electorales que vienen, creo que eso, por eso es, también lo decíamos hace un momento, y que es lo relevante de esta renovación eh, de los órganos de gobierno porque deben ser los garantes de los próximos procesos de selección y que competencia electoral, porque no solamente la selección de candidatos sino la competencia, entonces pero si, si, si están siendo los árbitros ¿no? y en ese sí. momento quieren meter a la repartición pues le quita cierta legitimidad ¿no? o sea no es por nadie a nadie podemos este limitar o, o, o decir tú si sí participas sí. no participas eh, simple y sencillamente creo que es un tema de moralidad y, y, y, en, y en la forma en la cual nosotros concebimos estos procesos tiene que haber mucha prudencia, mucha transparencia, mucha moralidad pública para conducirlos y para que sea una figura que tenga esa calidad y esa estatura de claro. conducir los trabajos, pues tiene que estar fuera. De acuerdo. ¿no? no puede ser juez y parte. De acuerdo. Fanny Guillén dice Morena somos todos, Concepción Chávez, saludos regidor. Saludos. Julián Alexander. Eh, Miguel Flores, Luis Amaro y César Cr también nos están viendo. Pues mi querido Leobardo Rodríguez Juárez, muchísimas gracias Muchas por gracias. estar aquí. Muchas gracias. A ti, ya ella. tenía yo ganas de platicar contigo uh. y ahí nos vas comentando, pues, no, el desenlace de, el desenlace esta. de la selección. No, bueno, ándale, no, del último eh, eh, partido, eh, a la eh, final. Eh, ya vamos comentando cómo avanza, te todavía faltan varias semanas para que esto llegue a su puerto. Pero va a ser rápido, este, ¿no? Sí, va a ser rápido, pero bueno. Hay que, hay que transitar el tiempo y ya platicaremos, ya habrá otra vez? espero que me vuelvas a invitar para platicar. Hay muchos temas también en el ayuntamiento. ¿eh? Uy, no, no, este, de eso no vamos a acabar nunca, claro. Eh, pero, pero, pero eso ya será eh, cosa de otra, de otra plática, Erika, muchas gracias como siempre. Gracias a ti. Pues muchas gracias por su compañía, por todos sus mensajes. Soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista, compártela, dale like y compartir. Échate un clavado a los conjurados, sigue nuestras redes sociales. Besitos, muy buenas tardes, y ojo, todos los de Morena, afíliense porque si no, pues no, necesitan un, un, un eh, padrón eh, creíble, legítimo, y ahora es cuanto. Entonces, échenle ganas, ¿no? Otro beso, bye. Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Irei Somerville. ¿Sabías tú que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida podemos sufrir de incontinencia urinaria, resequedad vaginal o incluso de un prolapso uterino. Antes no había mucho que hacer al respecto, pero hoy en día lo podemos eliminar, reducir o incluso evitar con este procedimiento. Se llama rejuvenecimiento íntimo o haifu vaginal. Es un...